este episodio 23 de Raíz, les traigo un informe sobre la conservación del o jaguar, las dos maneras de llamar al felino más grande de América. El o jaguar podía encontrarse en todo el continente americano, desde el centro de Argentina hasta el sur de Estados Unidos, pero hoy es una especie catalogada como casi amenazada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, en países como la Argentina, se trata de una especie en peligro crítico de extinción, con una distribución acotada al 5% de su distribución original y con una población estimada de 250 ejemplares. Conversamos con referentes de tres proyectos de conservación del jaguareteo jaguar en Argentina y en Colombia para que cuenten qué están haciendo para proteger esta especie y al mismo tiempo demostrar que la conservación puede ser un buen negocio para las comunidades locales. La caza furtiva, la destrucción de los ambientes naturales para, por ejemplo, ampliar la frontera agropecuaria y el atropellamiento en rutas son las principales amenazas para el o jaguar. Escuchemos entonces a especialistas que cuentan por qué si salvamos al jaguarete, salvamos mucho más que al jaguarete. El Proyecto Yaguareté del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, (CEIBA) en Argentina, es una iniciativa de investigación, conservación y educación que nació en 2002. Hablamos con Martín Tinari, responsable de Comunicación y Educación Ambiental en el Proyecto Yaguareté, quien detalla la importancia que tiene la conservación del o jaguar. La importancia de conservar el yaguareté reside principalmente en su rol ecológico, es una especie considerada paraguas, que eso significa que si protegemos al yaborete, protegemos a muchas otras especies. Esto es porque tiene una necesidad de hábitat eh, muy, muy grande, por lo cual para conservarlo a él hay que conservar grandes porciones de, de montes, de selva, eh, en pie y en buen estado de conservación. Y eh, por supuesto hacia adentro de estas áreas se tienen que proteger a las, a las presas del Yagoreté también. Entonces, conservar a, a ellos requiere de, de un gran esfuerzo y de un gran impacto para beneficio de, de muchas comunidades y de muchas personas. Martín Tinari detalló cómo la comunidad colabora en la conservación del jaguarete o jaguar en el norte argentino. Una de las grandes tareas eh, muy satisfactorias que tiene el equipo de Proyecto Yaguareté es trabajar en conjunto con la comunidad eh, a través de una iniciativa que llamamos Ciencia Colectiva eh, que bueno, se conforma con un grupo que le llamamos el Grupo de Colaboradores eh, para la Conservación del Yaguareté que está, está conformado en, en la provincia de Misiones en la provincia de Chaco que bueno, son personas que, que están estrechamente en contacto cercano con la especie ¿no? que viven en la zona donde ellos viven. Y, y bueno, a diario pueden llegar a ofrecernos información gracias a encontrar huellas o o poder fotografiar individuos y bueno, poder ir eh, sabiendo dónde, dónde están y también pudiendo adelantarnos ante algún conflicto posible. Con, de la presencia ¿no? de, la, de los felinos eh, cercanos a chacras donde pudieran los felinos alimentarse, atacar eh, al ganado y bueno, esta es una situación que a veces sucede eh, es, muy, es poco frecuente eh, con jaguares pero es bastante frecuente con otros felinos como por ejemplo también el puma y bueno, para adelantarnos a este problema que a veces trae eh, en consecuencia que los pobladores cansados de que le preden los animales, salgan a, a cazarlos. Eh, bueno, nosotros tratamos de acompañar el proceso de instalación de algunas eh, infraestructuras o alguna práctica eh, ganadera que genere coexistencia entre los grandes felinos y el ganado, ayudando a que se reduzcan o se finalicen los, los ataques de grandes felinos al ganado. Y como siempre decimos en raíz, no se puede cuidar ni querer lo que no se conoce. En ese sentido, el representante de proyecto Yaguareté contó también que tienen en marcha un proyecto que combina turismo y educación ambiental para la conservación del o jaguar. Otra propuesta que estamos implementando en este momento es eh, Territorio Yaguareté, que es un centro de visitantes temático sobre el yaguareté dentro del Parque Nacional Iguazú. Estamos en etapa de eh, inicio de la obra, eh, en plena campaña de búsqueda de fondos para poder concretar las siguientes etapas de obra y, y bueno, contentos con tener un espacio que va a ser gratuito para que la gente visite cuando viste las cataratas eh, poder conocer todo sobre el jaguarete, y las especies con las que convive y los ecosistemas donde habita. Hablamos también con Talía Zamboni, bióloga y coordinadora de la reintroducción del jaguareté en la zona de Liberá, en el nordeste argentino, por la Fundación Rewilding Argentina, una organización que implementa proyectos de restauración de ecosistemas con la reintroducción y fortalecimiento de poblaciones de especies nativas para recuperar la funcionalidad de los ecosistemas naturales. La bióloga contó cómo es el trabajo de reintroducción del o jaguar ¿Y la importancia de ello? El, el trabajo, digamos, o el, o el proyecto de reintroducción del en ibera es parte de un proyecto mayor de restauración ambiental, en el que, bueno, a través del rewilding como estrategia, es decir, eh, volver a traer especies que se extinguieron eh, en el ecosistema, principalmente aquellas que cumplen un rol clave o llamadas de especies clave, como lo son justamente los predadores tope, como el yaguareté en, en tierra o la nutria gigante en el agua, o grandes dispersores de semillas, por ejemplo los guacamayos o el moitú, son especies que, bueno, cuya presencia en el ecosistema genera un efecto bastante eh, evidente o marcado, eh, más allá de que no son especies generalmente abundantes, pero sí eh, tienen roles muy eh, específicos o muy eh, influyentes en el ecosistema, ¿no? Por lo tanto, tu, su ausencia también genera efectos marcados. Entonces, bueno, a través de esta estrategia de volver a traer estas especies es que estamos eh, intentando restaurar el ecosistema eh, de Libera para que vuelva a tener todas sus piezas, es decir, que vuelva a estar completo y funcional, es decir, que esas piezas que le faltaban estén en números suficientes como para cumplir el rol que cumplían, ¿no? Y bueno, en ese gran proyecto está enmarcada la, la vuelta del jaguarete, es decir, volver a traer el predador tope del ecosistema de Libera, de este gran humedal, para que el mismo vuelva a ejercer su rol, por ejemplo, regulando aquellas poblaciones de presas eh, más abundantes como lo son por ejemplo el carpincho, el yacaré o incluso especies exóticas como el chancho cimarrón. Eh, el regreso de este, de este predador tope bueno, va a generar un efecto marcado en el ecosistema y va a volver el balance o esperamos ¿no? que, que restaure el balance que alguna vez hubo en este ambiente. Cuando por ejemplo falta un predador tope eh, justamente las especies de, de herbívoros eh, aumentan en número porque no tienen quien las prede y por lo tanto ejercen un, un efecto o una presión mayor sobre la vegetación. Entonces liberando un poco esa presión eh, sobre la vegetación también se van a notar cambios. Son efectos cascadas que se van dando en el ecosistema. Talía Zamboni destacó que este año los yaguaretés volvieron a un territorio en el que ya estaban extintos, gracias a la estrategia de rewilding. Este año ha marcado un hito en el proyecto jaguarete porque ha sido el año en el que se han liberado los primeros ejemplares. Un momento en el que hemos esperado mucho tiempo, en el que no sabíamos qué iba a pasar, pero la verdad que ha superado eh, mucho nuestras mejores expectativas. ¿no? Eh, ya tenemos siete ejemplares, viviendo libre en Iberá y, y realmente se, se están portando eh, de maravilla, son eh, dos hembras junto a sus dos cachorros que han sido liberados en enero una y en abril otra y la última que es Aramí, otra hembra que ha sido, sido liberada. Cada una ha ido explorando el ambiente natural y se ha establecido en distintas zonas y se, se va moviendo de a poco eh, permanecen algunos días en un lugar, luego se mueven a otros, vuelven a los mismos sitios, etcétera, Pero siempre dentro de lo que es eh, la reserva, ¿no? Eh, así que, bueno, gracias al, a que se les han colocado collares con tecnología GPS que diariamente emite, digamos, envía a un satélite la ubicación exacta del ejemplar, es que podemos saber por dónde se mueven, incluso saber qué están cazando, eh, desde que fueron liberados han cazado mayoritariamente carpinchos y cerdos y marrones como lo esperábamos. Y bueno, eh, realmente creo que, que es un, un logro muy grande el, el, el que se hayan ya liberado estos ejemplares porque significa que hemos iniciado una población, un núcleo poblacional en, en Corrientes después de que se haya extinto totalmente en la provincia. ¿no? Este es el primer ejemplo a nivel e incluso mundial, digamos, acá en América, que es donde vive esta especie, que se ha vuelto a traer esta especie en lugar donde estaba totalmente extinta. La representante de la Fundación Rewilding relató cómo ayuda a la población local la vuelta del o jaguar con, por ejemplo, el turismo de naturaleza. Bueno, el, el proyecto Yaguarete se relaciona ampliamente justamente con lo que es el desarrollo de las comunidades alrededor de Libera porque se está trabajando en este modelo que es el de producción de naturaleza, es decir, eh, la creación de parques eh, o de áreas protegidas, digamos, garantizar que el territorio sea protegido mediante la creación de, ya sea parques nacionales, provinciales, cual, eh, o distintas categorías de protección, eh, la restauración, es decir, volver a traer las especies que, que habitaban el lugar para que la fauna del lugar sea abundante, fácil de ver y. ...y esté, digamos, habituada a la presencia humana... ...y eh, con esto luego promocionan estos lugares... ...como destinos de turismo de naturaleza... Eh, ...al que vengan justamente turistas... ...que demanden al local justamente lo que es servicios... ...desde comida, alojamiento, guiadas, etcétera... ...entonces es el local el mayor protagonista... ...de, de poder recibir al turista, mostrarle este, estos lugares y obviamente así beneficiarse económicamente de que vuelva a haber un lugar natural con especies abundantes eh, y son aquellos, digamos, justamente los locales, aquellos que, que van a eh, defender y sentirse orgullosos de, de tener estos lugares, ¿no? Eh, con el jaguarete obviamente es, es una, una especie que cautiva y que atrae mucho la atención de aquellos eh, turistas de, que vienen justamente a avistar fauna, como es eh, el caso del Pantanal, que es el, el modelo que tenemos eh, acá cerca en Brasil, con un ambiente muy similar, donde hay una población en algunos sitios con altas densidades de jaguarete y turistas que vienen de todo el mundo pagan eh, cantidades importantes para justamente venir a fotografiar un jaguarete o avistarlo, y eh, eso mueve obviamente la economía local, genera desarrollo, empleo, incluso empleo a gente que, quizá con otro tipo de actividad como la ganadería, no tendría empleo, como son las mujeres o los jóvenes. Y en muchos casos, hay otras actividades productivas que quizá dejan al margen a cierta parte de la población, bueno, en el caso del ecoturismo, el turismo de naturaleza, eh, muchos pueden beneficiarse de esto, ya sea capacitándose como guías, cocinando, eh, haciendo artesanías, eh, transfers, eh, poniendo emprendimientos de alojamiento, etc. ¿no? Así que bueno, esperamos en unos años que Libera sea un destino eh, consolidado de avistaje de yaguareté y obviamente otras especies. También conversamos con Jorge Barragán, un ganadero colombiano, dueño de La Aurora, una hacienda que se convirtió en una reserva natural privada en Colombia que apuesta a la convivencia equilibrada entre el ganado y los jaguares y que tiene el turismo de naturaleza como actividad económica adicional a la ganadería gracias a la presencia del jaguar. La presencia del, del, del jaguar y del puma, de estos grandes felimos dentro de una ganadería, eh, digamos que no es no es eh, tan, tan común, pero nosotros lo hemos querido hacer porque vemos y hemos sentido durante toda la vida ha sido las enseñanzas de nuestros ancestros de cuidar el medio ambiente y de desarrollar la ganadería con el menor impacto posible. Es una ganadería que se desarrolla en pastos naturales, en un ambiente que ya hace parte del, del ecosistema. Entonces, pues simplemente el conservar nos llegó a tener la presencia del gran felino y eso pues nos hace que también empecemos a tener otro manejo para que la, la depredación sea mínima. Y una de las principales es no cazar. No se caza hace muchos años. Entonces tiene variedad de presas, tiene variedad de menú el jaguar y pues eso, pues eso ayuda a que, a que el impacto sea menor. Con la colaboración de la Fundación Pantera, una organización dedicada a la conservación de felinos, la aurora de Jorge Barragán se convirtió en un rancho modelo en la reducción del conflicto entre humanos y jaguares. Al parecer el jaguar, que su estudio inicia más o menos en el 2009, a la fecha con un trabajo de cámaras trampa exitoso y permanente, siempre es un, digamos que un trabajo de largo aliento, eh, pues, formamos, eh, conocemos una comunidad de jaguares con un árbol genealógico muy interesante donde tenemos 54 jaguares registrados, donde tenemos nacimientos y, y eso hace que, que ese paño de sabana y de bosque sea muy interesante y a partir de tres años para acá hemos empezado a tener los avistamientos como la fauna es sumamente mansa y los chihuiros, los venados, eh, las aves que llegan, las aves de la región, pero también las migratorias en, que llegan en época seca. Entonces, toda esa fauna tan mansa hace que la presencia del jaguar también sea muy tranquila. Para Barragán, la presencia del jaguar no es un problema, sino un premio y una oportunidad. Nosotros no molestamos al jaguar, no molestamos a, a ningún animal eh, que hace parte de de toda, la, de toda la reserva de todo el lato entonces es fácil que el jaguar se sienta como en su casa muy tranquilo y hemos empezado a tener esos avistamientos y es el plus que ofrecemos que estamos ofreciendo ahora a los turistas entonces digamos que que para nosotros es como un premio de toda la conservación de todos estos años pero también hemos aprendido que el jaguar es el gran regulador del ecosistema entonces todas las especies que están asociadas a él la regula, la mantiene las poblaciones y eso es muy importante porque la presencia del jaguar en un sitio como estos, donde haya jaguar, quiere decir que estamos en un ecosistema completamente sano. Y eso pues al mostrárselo al turista pues es lo que queremos dar a conocer. Hasta aquí llegamos con este episodio de Raíz, el último programa de este ciclo. Queremos agradecerles de parte de Claves 21 y Latin Clima por habernos acompañado semana a semana. También agradecemos a la decena de periodistas de toda la región que participaron con sus informes para darle la perspectiva regional sobre biodiversidad que queríamos tener en Raíz. Y gracias finalmente a Earth Journalism Network por el apoyo económico para hacer este podcast. No dejen de visitar escuchorraíz.com para escuchar los episodios anteriores de Raíz y también pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce. Hicimos Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Muchas gracias.